¿Ustedes quieren hablar, quieren escuchar cosas del destino? Yo tengo miles de casos del destino El destino es importante El destino es cuando yo veo una pareja que está en el destino Por más diferencias que tengan Por más problemáticas que tengan Van a caminar juntos Se van a aceptar Se van a perdonar Se van a discutir había un hombre que era muy mujeriego, pero muy mujeriego. Tan mujeriego que yo creo que tenía un gran problema edípico. Y se hizo mujeriego por problema edípico. Buscando una madre, buscando una madre que lo quiera, buscando una madre. Buscando cariño y buscando afecto. Y buscando constantemente eso. Se hizo tan totalmente mujeriego. Precisamente pues nació huérfano y, y fue, y fue criado adoptivo, algo así. Pero yo, yo creo que dentro de, de lo que es un, una situación digamos, de mujer, digo, era una excelente persona, era un ingeniero. Y toda secretaria que venía dentro, de, dentro del departamento se la cargaba y ya quería salir con ella. Tenía la necesidad de decirle, vamos a cenar, vamos a almorzar juntos, vamos a cenar. Una necesidad de cargar y conquistar. Y Ese hombre, un día, me viene y me dice, maestro, sabe que yo siempre vengo por mi parte espiritual, por sabe que soy Rosa Cruz, yo vengo siempre por mi escuela y por mi ideología. y vengo también por mi trabajo ¿no? siempre mis dificultades laborales por primera vez le voy a hablar de algo distinto en tantos años que no le hablé usted siempre me dice soy un viejo solterón soy solterón nunca me casé, es verdad, nunca me casé no, el don juanismo, el don juan de Byron me afectó, puede ser, usted es don juan pero maestro, me siento atraído por una mujer. Nunca me atrajo una mujer como ahora. Por primera vez que yo pierdo la cabeza por una mujer. Por primera vez que una mujer que no me da corte y yo pienso en ella todos los días. Me dio corte al principio, pero después ella se enteró lo que yo era, que yo era Don Juan. Me mandó a Free papas. Me dice, a mí no me agarras como a todas estas que tenés vos. Es una arena de mujeres allá en, en la piscina. Todas, eh, todas, a todas las cargaste. Así que a mí no. Yo no. Yo no soy esta ni soy la de otra ni soy A mí déjame tranquilo déjame en paz. Fue pues algo, algo así, bien clarito. Y esa mujer, por una razón distinta, la conocí yo. ¿Por qué vino ella? Completamente enamorada de un hombre. Y después se dijo: ¿Pero usted trabaja en este ministerio? Sí, de obras públicas, yo soy de obras públicas. Pilar, no te puedo decir el nombre, ¿no? Sí, yo también trabajo en el mismo, mismo departamento. Sí. Ah, ¿conocía? Un... Sí. Ay, Dios querido, ese. Yo lo vi acá por eso, digo, yo lo vi en la sala de espera. Yo dije, pero tú acá, ah, ¿por qué estará este? No? Debe tener algún lío con alguna, usted se lo está salvando. Eso era su forma de pensar de ese hombre. Lo tenía así, por abajo. Y la verdad, que, que cada mujer que lo conocía, le tenía ese concepto. No tenía otro concepto de él que ese. Pero... Pero hubo un despertar en él tan distinto Tan distinto Cuando yo dije que hacía las meditaciones Meditaba Pedía a Dios Que se termine todas esas mujerías Que tiene Todos esos programas Me quiero casar Ay Dios Él era cristiano Hablaba de Jesús, de Cristo ay, Yo sentía en la meditación Que él estaba con Cristo Ayúdame y ayúdame tú María también, ayúdame, quiero casarme, quiero casarme. Pues, por primera vez, y yo digo, dígame una cosa, vamos a llamarlo Ernesto, ¿no? Ernesto, de verdad que se sí quiere casar. usted no me cree, cuesta creer, cuesta creer, yo lo conozco a usted como 15 años, usted venía a la calle Colonia, todavía con yo, se acuerda de cuando, aquella época ¿verdad? y ya pasaron tantos años y, y usted nunca pensó en una mujer en serio, usted siempre decía que usted, como su madre y su padre vivieron siempre separados, no pudieron estar juntos, que era un gran problema, que usted fue adoptivo, no sé, todas esas cosas de su familia y de su propia vida, todo eso. Que a usted no le interesaba casarse para vivir con sus padres no el viejo pobre viejo una vida desgraciado y mi vieja una desgraciada yo como ellos no yo como ellos no, no. yo vi a mi viejo llorar y lo vi llorar a mi vieja también no yo no me caso pero algún día ay Ay, María, Madre de Dios, ayúdame, me quiero casar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este loco? Este ingeniero loco. Bueno, se había enamorado de una mujer y esa mujer también venía a verme ahí que estaba enamorada de otro. Qué lío, qué lío. Y cuando él me habla de la mujer y me muestra la fotografía La saqué de un lado Que no se lo puedo decir, maestro, no saqué esa foto y Acá la tiene, es el Dios querido Esta mujer viene acá Está enamorada de un hombre casado Y que ella, el hombre casado le dijo ya a ella que se está separando por ella Y se va a casar con ella y este es el Y el destino es esta con este ingeniero. Dios que... Cuando ella me dijo, ah, oh, yo lo vi, a... es mi compañero. <risa> oh, por la... Yo sé por qué viene. Debe venir porque debe tener una loca que, debe, que lo, quiere, lo, lo quiere matar. O un marido que lo está persiguiendo. Este está más amenazado. Porque decía la mujer. Dios querido. Y yo en el medio, sabiendo una verdad tan distinta, una verdad tan distinta, que ellos son pareja, son pareja, ellos van, van a ser felices y se unen. ¿Y cómo los uno? ¿Cómo los junto? ¿Cómo los junto? ¿Cómo junto? ¿Cómo agarro el, el, el, el cascabel y lo uno con la cobra? ¿Cómo, cómo hago? Son dos dos, dos razas distintas, picotean distinto, hablan distinto lenguaje, matan a forma distinta, envenenan, están envenenados constantemente con un destino, con un camino totalmente equivocado. Y yo le dije a ella, usted no puede venir a una charla mía. ¡Ay, me gustaría! Yo le digo, voy a un tema que a usted le va a gustar. Lo invité a él, y los dos millones a la calle Tizangó la charla. Y por una razón o otra se sentaron juntos, ¿no? Porque es como se conocen. Se sentaron juntos. Pero se sentaron juntos por sentarse. Nada, por ninguna atracción. él sí, loco por ella, loco. Pero ella ni lo quería ni ver. Y después me dijo, Dios maestro, ¿con qué me senté, no? Dios, ¡ah! Lo que... Él se sentó a lado mío, dice, es un atrevido, es, una, es, es sinvergüenza. Y, y así se le conoce en todo el ministerios, es un sinvergüenza, es eso es. ¿Qué? qué es, es, es, en mi imagen con él. ¿Sabes ¿Sí? uno pierde el punto sentado con él? Bueno, Dios querido. hasta tal punto llegó la cosa. Y yo cuando vi juntitos, yo le digo, ¡ay, qué felicidad! Me inspiré para hablar. Y cuando ella después vino a hablar, vio ese sinvergüenza, se me saltó a lo mío. Bueno, bueno, bueno. Cada vez era difícil, difícil la situación. ¿Cómo hacer algo ahí y trabajar algo en eso? Y él pidiendo a maré, Dios, madre, de, de, de, enamorado, por Y le digo, qué lindo que se me enamoró, qué lindo que ama, qué lindo que quiere. Dije que era su destino, que cómo que la mujer esa lo veía distinto a él, que lo veía distinto. Un día, un día, una lluvia torrencial.